a empezar ya. Buenos, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a, a otra nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer El Niño con Hola. Pantallas, el episodio 14 y el, el, y el episodio 15 de, de, ese, de este libro. Os voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis bien y todo. Eh, eh, voy a compartir pantalla y me, a, y me avisáis cuando esté. A ver dónde le tengo. A ver dónde está. Cuando aviso. A ver Ya, aquí está. Eh, ¿Me avisáis cuando esté? ¿Está ya? Sí. Sí. Os lo voy a agrandar un poco la pantalla para que veáis bien la letra. Bien, y empezamos. Eh, y empezamos la sesión. Eh, pa, eh, pa, Paqui, ¿estás ahí? Estoy aquí. Sí, comienza a leer tú. Durante varias semanas estuvo lloviendo bastante y Bruno y Smuel no, no, no se vieron tanto como le había gustado. Pero aún así se vieron. Uno se preocupaba mucho por su amigo, porque cada día estaba más delgado y más pálido. Solía llevarle pan y queso y de vez en cuando incluso hasta un trozo de pastel de chugate. Se acercaba el cumpleaños de padre y, aunque él no quería celebrarlo, madre organizó una fiesta para todos los, ofi los oficiales que servían en Auschwitz. El teniente Corle ayudó a madre a preparar la fiesta. A Bruno no le caía bien el teniente con le. Bien. Ahora continúa, Jesús ¿Sí? Javier. Ah, ya estoy aquí. Jesús Javier, te toca a ti, continúa. Ya estoy, ya, ya estoy, ya estoy. Pero no. sí. Hola, Mónica. No. Eh, continúa, Jesús Javier, conéctate el micro no y, y continúa tú. Ah, ya, ya. Eh. Hola, ¿me sí. Hola, Sí. sí. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Hola, Antonio. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Por dónde vais? Eh, Jesús por... Javier, te toca a ti. Sí. Me toca, ¿por dónde vais? Es página 100. Donde estoy compartiendo vale. pantalla desde mi ordenador. Vale. La, ta la tarde anterior a la fiesta de cumpleaños, Bruno estaba en su habitación con la puerta abierta cuando yo llegara a llegar a Kotler y hablar con al, al, alguien, aunque no yo, con quien unos minutos más tarde, cuando Bruno bajó yo a Madre hablando en el con el teniente. Bruno fue hacia el Salón con un libro nuevo que le había regalado padre, titulado La isla del tesoro, con la intención de quedarse una hora o dos allí leyendo pero cuando atravesaba el recibidor tropezó con el teniente que ese momento salía de la cocina bien ahora te toca garabune ordizia a vosotros adelante activar vale, el micrófono por favor oh, hola, hola. con haces? con preguntó el de corre Palabra. Hola. Hola Teresa. Estamos estamos leyendo el libro, Vale, recuerdo. Sí. Continúa continu, continuar Garabune Ordizia leyendo. Eh, Garagune, Ordicia, activa el micrófono, continuar leyendo vosotros, donde pone la isla de tesoro, de qué trata Garagune, Ordicia, de continuar vosotros. <laughs> A vosotros ahora. La isla del tesoro. ¿De, de qué trata? Producto con ley. Hay una isla. Una isla. De, de todo. ¿Pasa? Producto con ley. No sé, pregunta Bruno. Si está a seguir su camino. Si te va a El día de la a, a, a, a, a, para estudiarlo. Eh, Continúa, termina esa página. Eh, garabuna ordicia, terminar. Eh, Más de ¿No mata? ¿Claro? Muy bien, Bruno? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estamos oyendo aquí? ¿Sí? Hay hablar en privado, en el salón. Bien, Manuel, os toca a vosotros omiguar. ¿Dónde vamos? Porque con el ruido Página no... 101, voy. donde pone lleno de rabia. Ah, vale. Lleno de rabia... El, el niño fue a la ¿Tilana? cocina. ¿A ver? Alicia. Sí. Se, lleno de rabia, el niño fue a la cocina y se llevó la mejor sorpresa de su vida. Ahí estaba Samuel. Samuel, pero, ¿qué hace aquí? Preguntó Bruno, asombrado. Bruno exclamó Samuel, ¿qué hace aquí? Repitió Bruno. Me ha traído él, dijo Samuel. El teniente cruel, preguntó Bruno. Sí, digo que aquí había un, un, un trabajo para mí, dijo Samuel. Bruno trabajó la vista, la, la vista y vio muchos vasos encima de la mesa, ¿Me voy a voy a de la cocina, Me voy a punto. A un recipiente con agua y jabón y un montón de servilletas de papel. ¿Qué haces? David, te o sea. David, David, da, se... toca a ti ahora. ¿Me toca a mí? Sí. Vale, voy. Hasta ahí, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué haces? preguntó Bruno. ¿Qué? Me han pedido que limpie estos vasos. Dice que debe hacerlo. Alguien con los dedos muy pequeños, aclaró Samuel. Bruno observó que en su mano era distinta a la de Samuel, que parecía la mano de un esqueleto, mientras que la mano de Bruno se veía sana y llena de vida. ¿Cómo es que, cómo es que te ha puesto la mano así? preguntó Bruno. No lo sé. Antes, antes te parece más a la tuya. En mi lado de la alambrada todos tienen la mano. Así contestó Samuel. Muy Mónica, lindo. Mónica, a vosotros. Me toca a ti Mónica. Ah, vale. Sí. Vale, vale. Bruno, pensó. Ah, el pijama de radio Y se preguntó qué estaba pasando en Uchur, en octubre. A lo mejor algo al otro de la alambrada no funcionaba bien, porque todos tenían mal aspecto. Intentó no pensar más en eso. Abrió la nevera y buscó algo de comida. Encontró medio pollo relleno que había sobrado de la comida. Agarró un cuchillo del cajón y cortó unos buenos trozos para comérselos. Aspadeza, os toca a vosotros, ¡Galicia! Vale, sigue Rosa. Sí. sí. Me ha dado mucho de verte. Es una, es una lástima, que tengas que limpiar los vasos. Si no te, si no, si no te enseñaría, mi me habitación, Me ha dicho que no me mueva de esta silla. Y si no quiero, tener problemas, explicó Samuel. Samuel miraba los trozos de pollo que Bruno se estaba comiendo. Pasados unos momentos, Bruno se dio cuenta que se sintió, sintió culpable. Lo siento, Samuel. Debería haberle ofrecido pollo. ¿Tienes hambre? Sí, contestó Samuel. Voy a servir un poco, dijo Bruno. Abrió la nevera y, co y cortó ot otros tres, tres buenos trozos. Teresa, te toca a ti ahora. Vale. No, no, si el teniente corte, mueve y se entera, contestó Samuel. Seguro que no le importa. Solo es comida, dijo Bruno. No puedo, volverá. «Estoy seguro», dijo Samuel. «Basta, Samuel, toma y comételo», dijo Bruno, poniéndole los trozos de pollo a la mano. Samuel echó una última ojeada a la puerta y entonces tomó una decisión. Se metió de golpe las tres trozos de pollo en la boca y se los zampó. En solo 20 segundos, Bruno le avitió que fuera más despacio porque le iba a sentar más. En este instante, el teniente entró a la cocina y gritó muchísimo a Samuel y empezó a temblar de miedo. Continúa, termina esa página, Teresa. Vale. ¿Quién te ha dado permiso para hablar en esta casa? ¿Te ves a desobedecerme? Gritó el teniente en el cotle. Paqui, continúa tú leyendo. No, señor. Lo siento, señor, contestó Samuel. Has estado comiendo y volvió a preguntar. El teniente cual es muy enfadado. Samuel negó con la cabeza. Si ¿Sí has estado comiendo, has robado algo de la niebla. Preguntó el teniente. No señor, me lo ha dado él. Es mi amigo, dijo Samuel. Durando y señalando a Bruno. Continúa leyendo. ¿Cómo es que tu amigo conoces a este niño Bruno? ¿Has estado hablando con los prisioneros? Preguntó el teniente cual le enviando a Bruno. Bien. Ahora, Jesús Javier, te toca a ti. Uh, Bruno. Uh, uh, uh. ¿Dónde pone Bruno? Nunca había visto a nadie. Estoy compartiendo pantalla. Sí, Bruno sí. nunca había visto a nadie con tanto miedo como Samuel. Y quería decir algo para arreglar la situación. Pero no podía porque tenía tanto miedo como su amigo. Yo, él estaba aquí cuando en, entré, estaba limpiando esos vasos, dijo Bruno. Eso no es lo que te he preguntado, lo habías visto. Antes habías hablado con él, que dice que eres un amigo suyo y tío Kotler. A Bruno le, le habría gustado echar a correr. Odiaba al cliente Hotler y a este se estaba acercando. Continúa, le, es el último parrafito. No eh, le, nunca había visto así. Nunca había hablado con él. No lo había visto con... En mi vida no lo conozco, contestó Bruno. Eh, Garagune Ordicia, os toca a vosotros ahora. Hola. El teniente pareció satisfecho de la respuesta de Bruno. Muy lentamente. Volvió la cabeza y vio a Samuel, y ya no lloraba, sino que tenía los ojos fi fi fijos en el suelo. Ahora termina de limpiar los vasos. Y después vendré a buscarte y te llevaré al campo. Explicaré lo que pasa a los niños que roban. ¿Me has entendido? Dijo enfadado el teniente Butler a Samuel. David, te toca a ti ahora. David, te toca. Eh, David, ¿estás ahí? ¿Te toca? Aquí, que es la página 104, donde pone Samuel, afirmó. David te, ¿Te toca vamos? a ti. Sí. Hola. Sí, te toca, David. Ah, sí. Ahora, Samuel afirmó con la cabeza, cogió otra servilleta y se puso a limpiar otro vaso. Bruno vio cómo te le temblaban los dedos a Samuel. Vamos, jovencito, ve al suelo, ponte a leer y deja que. Este asqueroso termine su trabajo, dijo el teniente coronel a Bruno. Bruno salió de la cocina sin mirar atrás. Estaba avergonzado por haber sido tan cruel y tan cobarde. Se preguntó cómo podía ser que un niño que se tenía por una buena persona pudiera actuar de forma tan cobarde con un amigo suyo. Sí. Sentó en el salón y estuvo allí varias horas, aunque no se podía concentrar en su libro. No se atrevió a volver a la cocina, hasta que mucho tiempo más tarde, por la noche, cuando el teniente ya se había llevado a Samuel. Aspadeza, os toca a vosotros. Aspadeza, Galicia. Vale, sigue hablando. sí. Donde pone después de aquel día, Aspareza. Después de aquel día, fueron a todos los días a la morada. A lo más donde solían encontrarse, pero Samuel nunca estaba allí. Ojo y una semana, y un que Samuel nunca le Pero el se llevó una gran alegría Que su amigo Samuel estaba Sentó de mi con las manos culpadas como siempre y con la vista desigida al pueblo Samuel lo siento mucho Samuel no sé por que lo hice y que me, me perdone el frono sentándose Punto a él. Casi yo e ¿no? de alivio y arre, arre, arrepentimiento. No puedo hacer nada, contra el su madre. Tenía la cara llena de golpe. ¿Qué se ha pasado de dar con él la pedicleta y doy el producto el Manuel, os toca a vosotros. Manuel, os toca a vosotros ahora. Eh, Manuel. Está eh, Activar el micrófono, os toca a vosotros. Ya, Antonio, sí, te toca a ti. ¿La 105? Sí, no, la 104 al final, donde pone ya no noto nada. Ah, ya no noto nada, contestó Samuel. Oye, siento lo de la semana pasada. Odio al teniente, un crawler. Se cree que manda él pero se, equi se equivoca. Lo siento mucho, Samuel. No puedo creer que le, diera, que le dijera la verdad. Nunca le había, le, le había, le había vuelto la, la, la espalda a un amigo. Me avergüenzo de mí mismo. Se, di se disculpó Bruno. Eh, Teresa, te a ti? ¿Te a ti. Teresa. Ah, ¿me toca a mí? Sí. Vale. Samuel sonrió entonces Bruno, se supo que lo había perdonado. A, que, a continuación, Samuel hizo algo que nunca había hecho. Levantó la base de la alambrada como hacía. Cuando como hacía. Bueno, Bruno le llevaba comida, por, pero aquella vez metió la mano por el hueco y le dejó allí esperando a que Bruno hiciera lo mismo. Y entonces los dos niños se vieron la mano y se sonrieron. Era la primera vez que se tocaban. Eh, bueno, hemos terminado el, este, ese episodio número 14. Esto, Paqui, ¿qué tal te ha parecido ese episodio? Bien. ¿Qué parte te ha gustado más? Lo no, de que tiene que limpiar el paso, que dejaban. Eh, qué, qué, tal, sí. ¿Qué tal te parece la actitud del teniente Kotler hacia Samuel? Hombre, malísima por una parte y por otra, por peor. Eh, Jesús, Jesús Javier, ¿qué tal te ha parecido este libro? Pues muy bien, interesante. ¿Qué, ¿Qué tal te parece la actitud del teniente Kotler hacia, hacia Samuel? La actitud de Kotler a Samuel, pues... Se ve que un, tenía un rifirrafe. Uh -huh. eh, Garagune, Ordicia, ¿qué tal os ha parecido ese, ese capítulo? A mí el teniente que es muy malo. Eh, David, ¿qué tal te ha parecido <risa> este capítulo? Muy bien. ¿Qué tal te ha parecido eh, la, la, el papel del teniente de Kotler hacia Samuel? Mal. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. Bien. Bien. ¿Qué os, os ha parecido el papel del Teniente Cotlet hacia Samuel? Bien. Bien. Ah. Ah. Ma Manuel, ¿qué tal Qué te ha parecido este capítulo? Muy bien, muy interesante. ¿Qué os ha parecido el papel del Teniente Cotlet hacia Samuel? A mí me lo pregunta. Eh, Teresa, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha parecido este capítulo muy bien, me, enc me ha encantado, me ha, me, ha, me ha impresionado mucho, pero lo que cuando lo que, bueno, parecía capitán, cuando le decía que si estaba hablando con un prisionero, cuando le ha dicho que era su amigo... A mí no me gustó cuando, cuando le renegó a Bruno por hablar con un prisionero de, de, de allí. Eh, Mónica, ¿qué tal te ha parecido ese capítulo? Pues a mí me ha parecido muy bien, muy interesante. ¿Qué, qué tal te ha parecido el papel que, que tiene el teniente Cordlet hacia Samuel? ¿La bronca que le ha echado? Pues muy, pues muy mal, me parece. Bien, eh, ya, ya hemos leído el episodio 14. Ahora vamos a comenzar a, a leer el, el capítulo número 15. El capítulo número 15 empieza sí. en la página 107. Sí. Bien, eh, Mónica, comienza tú a leerlo. Uh -huh. Vale. ¿Hacia qué año? ¿Hacia, hacia sí. casa, no. Voy, voy. Sí, sí. Sí, sí, espera. Ah, es, vale, vale. Es que me am, say, that오�che. vale, muchas gracias. gracias por haber asistido nos vemos en la próxima sesión vale, nos no, vemos vale, muchas gracias a por participar Mónica empieza Voy. hacía casi un año que Bruno había llegado a Auschwitz y casi no recordaba nada de la vida en Berlín ni siquiera recordaba el nombre de algún amigo suyo entonces sucedió algo que le hizo regresar a su antigua casa de Berlín durante dos días. La abuela había muerto y, de, y debían ir al funeral. Bien. Ahora, Paqui, continu, continúa tú. Voy. Sí. Bruno no había visto a su abuela desde que se fue de Berlín, pero había pensado el día todos los días. Lo que mejor recordaba era la obra de teatro que se representaba en el día de Navidad. Y los cumpleaños. Y que la abuela siempre tenía el disfraz perfecto para el papel que le correspondía. Interpretar cuando pensó que nunca volverían a hacer teatro se puso muy triste. Eh, Jesús Javier, te toca a ti ahora. Y sí, te lo toco. Sí. Eh, los dos. Sí. Los dos. ¿Dónde no pone los dos días que pasaron? Los dos días que pasaron. Sí, ahí Continúa leyendo. A ver. Dos. Es la página 108. Sí. 110. En la 108. 100. Página 108, que es donde pone... Estoy compartiendo yo pantalla desde mi ordenador para que, para que lo veas. A ver. 108. Sí. O ¿Dónde 108. pone los dos días? Los dos días. Sí. Continúa leyendo. Hoy. A, los dos a los dos le, le, le, le, le lavaron el pelo. Es donde pone don los dos días que pasaron en Berlín. Página 108 del libro del niño de pijama de rayas. 108. Sí, estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador para que lo leas. Vale. Vale. A los dos días pasaron en Berlín. También fueron... También fueron tristes eh, se celebró el fuguera y Bruno el padre-madre del abuelo, se sentaron en primera fila. El padre dijo a Bruno que el padre era quien estaba más triste porque había discutido con la abuela y no habían hecho las paces antes de que ella muriera. Bruno casi se alegró cuando se regresaron a Auchubiz. Ya a la casa nueva se habían convertido en su hogar. Poco a poco fue aceptando que no estaba tan mal vivir allí. Eh, sobre todo desde que conocía a Samuel en Auchubiz había muchas cosas por las que al alegrarse como padre, como que padre y madre siempre parecían contentos y crecer no se metía mucho con brumo en eh, garagune ordicia os toca a vosotros ahora a ver. además, además tenéis <tose> había <tose> destinado a otro sitio y él no estaba eh, a hacer en el para dar a Bruno con sus pero mejor Bruno tenía un amigo que se llamaba Samuel. Bruno le encantaba estar a nadar, andar por la Todo, todas las tardes. Si Se alegraba de ver que su amigo parecía mucho más contento que últimamente ya que no tenía los ojos tan hundidos aunque se seguía teniendo eh, cuerpo muy delgado y la cara eh, muy pálida. Eh, David, sí. continúa leyendo tú. Voy. Un día, mientras estaba sentado frente a Samuel, Bruno comentó, esta es la mitad más rara que he tenido jamás. Continúa leyendo un poco más. Voy. ¿Por qué? preguntó Samuel. Porque siempre he jugado con mis amigos y nosotros nunca jugamos lo único que hacemos es sentarnos aquí y hablar, y explicó Bruno. A mí me gusta sentarme aquí y hablar, dijo Samuel. Eh, Manuel, te toca a ti ahora. Manuel, de Omiguar, os toca a vosotros. Eh, es, es la página 109 donde pone sí a mí también. Manuel mm. eh, Manuel, ¿estás ahí? Sí, Antonio. Sí. Continúa leyendo. Por bueno, donde a mí me gusta. No, es, es, es, donde sí, a mí también. A mí también, a ver. sí. Continúa por allí. A mí también. A ver, me he aquí. Ah, porque a mí... A ver, me he Es ahí, sí, a mí también. Porque a mí me gusta sentarme aquí y hablar, digo Samuel. Sí, a mí también, pero es una lástima porque no podemos hacer algo más emocionante. De vez en cuando jugar a los bien, exploradores, por ejemplo, o al fútbol. Ni siquiera nos hemos visto sin, sin esta alambrada por medio, le contestó Bruno. Quizá podemos jugar algún día, si nos dejan salir de aquí, Dijo Samuel. Bruno empezó a pensar a los dos lados de la alambrada. Se planteó hablar con padre o madre sobre la alambrada, pero sospechaba que si hablaba con ellos se enfadaría o diría algo desagradable de Samuel y su familia. Así que hizo algo muy extraño en él, decidió hablar con Géter. Bueno, eh, te toca, ¿sabes? Teresa. ¿Voy? Sí. Visto sin estar hablado de por medio, le contestó Bruno. Quizá podamos jugar algún día, si nos dejan salir Eso, de Teresa, aquí. No, Teresa, no es ahí donde pone. Bruno se dirigió a la habitación en la página. Ah, 99. vale, De acuerdo. Bruno se dirigió a la habitación de su hermana y después de saludarla le preguntó sobre la alambrada. Grete, ¿puedo preguntarte una cosa? Preguntó Bruno. ¿Qué quieres saber? Dijo Grete. Quiero saber qué es esa alambrada. Quiero saber por qué está ahí, dijo Bruno. Pero ¿cómo? No lo sabes, preguntó Grete con curiosidad. No, no entiendo. ¿Por qué no nos dejan ir a jugar a otro lado? Contestó Bruno. Peter lo miró fijamente y se echó a reír. Después le dijo la alambrada no está ahí, para impedir que nosotros vayamos a otro lado. Está para impedir que ellos vengan aquí. Bien, Mon Mónica, te toca a ti. Vale. Pero, ¿por, Pero, ¿por qué? Preguntó Bruno. Porque hay que meter... Uh -huh. Perdón. Porque hay que mantenerlos juntos, explicó Gretel. ¿Con sus familias? ¿Quieres decir? Insistió Bruno. Sí, con sus familias, pero también con los de su clase. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bruno. Tenía con los otros familia. judíos. Bruno, no decir... Le dijo Gretel. Hey, qué fantasia, que... ¿Judíos? ¿Judíos? Toda ah. la gente que hay al otro lado de la alambrada es judía, comprendió Bruno. Exacto, confirmó Gretel. ¿Nosotros somos judíos? Preguntó Bruno. No, Bruno, claro que no. Y eso no deberías ni decirlo, exclamó Gretel. Bien, ahora te toca, Paki. Voy. Sí. ¿Por qué entonces qué somos nosotros? Preguntó Bruno. Nosotros somos, nosotros somos, repitió Gretel. Pero no estaba muy segura de la respuesta. Mira, nosotros no somos judíos, dijo al final. Eso ya lo sé, lo que te pregunto es que somos, si no somos judíos, dijo Bruno. Si somos lo contrario, nosotros somos lo contrario, le contestó Grete. Continúa leyendo. Ah, vale. ¿Y los contrarios? Vivimos en este lado de la hambrada y los judíos en el otro. ¿Es que, a ¿Es que a los judíos no les gustan los contrarios? Preguntó Bruno. No es a vosotros sino a quienes nos gustan, ellos, estúpidos, le contesto Gretel. Contin y termina leyendo ese párrafo. A Gretel había le habían dicho muchas veces que no me debía llamar estúpido a los hermanos, pero aún así ya seguía haciéndolo. Bien, ahora je eh, Jesús, Javier, Jesús, te toca ahora. A principio de la página 111. 111, ¿no? Sí. ¿Y por qué no nos gustan? Preguntó Bruno. Porque son judíos, explicó Grete. Ya entiendo la, lo contrario y los judíos pues se llevan bien. Exacto, dijo Grete mientras descubría algo raro en su pelo. De, re, de repente Grete empezó a chillar porque había encontrado un huevo diminuto. En el pelo de Bruno se lo enseñó a su madre, que examinó el cabello de los dos niños. Resultó que los dos tenían ojo. Eh, Garagune, Ordizia, te, os toca a vosotros ahora. Eh, Garagune, Ordizia, donde pone a los dos les lavaron el pelo... De repente, de repente, ¿qué papel? Algunos nos lavaron <tose> el pelo con un champú que, po, que, ¿eh? ¿Que olía muy mal, pero además abro uno en el americano con la cabeza. A ver, dijo que había que hacerlo. A pesar de que Bruno no paraba de llorar, no paraba de llorar al ver cómo todo, todo, todo su pelo caía. Continúa diciendo, ha pasado por culpa de la me, me la, a la porquería que hay por aquí no entiendo cómo o ciertas personas se dan cuenta del efecto que este lugar está teniendo sobre nosotros no, le dijo madre David te toca a ti. Voy. Cuando Bruno se vio en el, en, en el espejo, pensó que se parecía mucho a Samuel. Y se preguntó si todo del, del otro lado de la alambrada también tenía ojos. Y por eso los habían rapado. Al día siguiente, cuando Samuel vio a Bruno, se echó a reír. Me parezco a ti, dijo Bruno, con. Con tristeza, como si eso fuera algo terrible. Sí, aunque más gordo, reconoció Samuel. Bueno, hemos leído ya el episodio 15 del libro de Pijama de Rayas. Eh, Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Lo del corte, creo que dice que tiene, que tiene piojo en el pelo. Sí. ¿Qué, qué, qué, pues, ¿qué tal te, te, te ha parecido este capítulo? Jesús, Javier, Dime. ¿qué te ha parecido este capítulo? Eh, el capítulo muy bien, muy me ha sorprendido mucho, pero muy bien. Eh, ¿Qué tal te ha parecido que los dos, que, que, que, que Gretel y Bruno tuvieran piojos? Hombre, si Bruno tenía piojos, pues el otro, el otro le, ha, le, ha, le había cortado el pelo. Garagune, Ordicia, ¿qué tal os ha parecido ese capítulo? Bien. Eh, David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué, te, qué os parece que, que, que Gretel y, y Bruno tuvieran piojos? Mal. Mm. Me parece Mal. Bien. Manuel, sí. ¿qué, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bien, además la parte más interesante es cuando dice que él también sí. tiene la cabeza rapada. Uh -huh. Teresa, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha parecido, oye, este, este capítulo me ha parecido muy bien, me, me ha encantado. ¿Qué parte te ha llamado más la atención de este capítulo? Por el capítulo de que me ha dado más atención cuando Grete y Bruno tenía piojos es lo que más no me dio más, más risa y más atención Mónica ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Pues, pues bien ¿qué, qué, qué, qué tal parte te ha llamado más la atención en ese capítulo, Mónica? Pues a mí me ha llamado más la parte de la atención cuando Grete y Bruno tienen piojos ni vamos ni de blanco bueno, ya hemos, leído el, el, el, el, ya hemos leído el episodio el episodio del niño de pijama de rayas. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es deciros la próxima fecha, la próxima os voy a decir la próxima fecha del próximo día. La próxima fecha es el 14 de julio a las 4 de la tarde. Vale. Sí. Vale. 14 de julio a las 4 de la tarde, y vamos a leer el episodio 16 y el episodio 17 de Niño de Pijama de Rayas. Que sería vale. lo, la última página, ¿no? No, sería aunque dan, aunque, y, y, la, y la otra sesión sería. El 21 de julio, ya, ya terminaríamos el libro. Ah, vale, de acuerdo. Entonces, cuando lleguemos cuando al 21 de julio, sí. ya sería la ya terminaríamos el libro, ¿no? Sí, sí. Elegiría, elegiríamos libro nuevo. Ah, de acuerdo, está bien. Sí. Vale. sí. sí. Os pondré, pondré, pondré los enlaces en la página de Club de Lectura para que los para que, para teneros informaros también, bueno. os a, también os voy a poner preguntas en el club de lectura acerca a este libro también para que la respondáis vale sí vale no vale. ven vale. pues voy a parar ya la grabación y, y, y, y...